Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, como veis en esta portada, llegada de extraterrestres a la Tierra. ¿Cómo será? ¿Cómo será esta llegada? ¿Y qué es lo que puede ocurrir? ¿O de qué forma lo harían? Esto también es importante. ¿Forma pacífica? ¿No pacífica? Quizá... ...pues bueno, de alguna de las maneras y lo vamos a ver a lo largo del directo de esta tarde. Así que sed todos bienvenidos y muy buenas tardes a todos. Pero antes de nada vamos a saludar a nuestra compañera Alba, Alba Espejo. Buenas tardes. Hola, hola. buenas tardes, Me escucho el rebote. Bueno, pues si te escuchas el rebote vamos a bajar un poquito el sonido... Y si no, cuando hables, silenciaremos un poquito. Pues bien, Alba, ¿qué te plantea esta idea de llegada de extraterrestres a la Tierra? ¿Cómo sería? ¿Qué te plantea? ¿Qué, bueno, pues, ¿qué te viene a la mente? La, lo primero que me viene a la mente es pensar eh, cómo vendrían. Es decir, con qué actitud si vendrían en son de paz, eh, si vendrían por las buenas, por las malas, también para qué vendrían, qué es lo que querrían hacer, ese tipo de cosas. El propósito ¿no? que, que tendría, esto es, que es bastante importante, qué propósito tendrían, eh, bueno, antes de continuar, ya sabéis, Alba Espejo y Paloma García con su canal, clásicos del misterio que lo tenéis aquí debajo, justo aquí debajo, clásicos del misterio, pues lo tenéis aquí, podéis suscribir y podéis ver diferentes temáticas del misterio en su canal. Y también os podéis suscribir a UFO Spain, que lo tenéis aquí debajo también, eh, con este logotipo. Así que, eh, Alba, ¿qué te parece si estas... Estas civilizaciones, ¿no? Estas, eh, estos extraterrestres, por decirlo de alguna manera, pues fuesen tal que así como tengo en la imagen. Imagínate que fuesen pues de una forma pues humanoide y que tuviesen pues, una complexión más o menos como este humanoide que tenemos aquí. Más o menos, ¿eh? hagamos una idea. Vamos a poner un poquito más grande, ¿no? A ver si me lo puedo poner aquí en el hombro. Bueno, me lo voy a poner aquí, como si fuese un lorillo. ¿Vale? Aquí lo tenéis, este, este humanoide. Imaginemos que son así, ¿de acuerdo? Si habéis visto el vídeo anterior, el vídeo que he subido hace unas horas, pues habla de que hay un planteamiento por parte de la Universidad de Oxford que creen que pueden ser así. No exactamente así, con estas manos tan grandes y esta cabeza y, y esta cara enfadado pero sí muy similares a nosotros, porque también hablan de la evolución. Hablan de una evolución que podría ser muy parecida a la nuestra. Esto no lo digo yo, lo dice la Universidad de Oxford y concretamente científicos de esta universidad. Pero supongamos que son de esta manera, supongamos, más o menos, ¿eh? manos más grandes, cabeza más pequeña, con un poquito más de ropa, menos ropa, eso ya es lo de menos, pero supongamos que vienen de forma pacífica, ¿no? Que vienen de, de forma pacífica. Podemos eh, realizar preguntas y me gustaría que vosotros en el chat también realizaseis preguntas y que las vamos a ir abordando a lo largo de este directo. Este directo no va a durar mucho tampoco porque queremos pues, bueno, dejar esto pues, bastante claro de cómo podría ser y qué es lo que podríamos hacer también. Esto es interesante, no solamente el poder eh, tener conocimiento de cómo podrían venir, sino qué podríamos hacer. Esto es súper importante. ¿eh? Dicho esto, eh, empezamos un poquito con todo este tema. Vamos a ir charlando, Alba y yo, y vamos a hacer supuestos, ¿eh? porque todo esto son supuestos. Alba, ¿tú crees que están entre nosotros ya de por sí? Yo creo que sí. Ya lo hemos hablado muchas veces en directos que hemos hecho sobre estos temas y mi opinión es que sí, incluso... Yo creo que podrían, bueno, sabemos que, bueno, lo sabemos, o lo podemos intuir que deben de haber bastantes razas y yo creo que una de las razas que deben de haber es que son muy parecidos a nosotros, no como el que tú nos acabas de enseñar, porque bueno, se parece, pero es mucho de humanoide, pero yo creo que sí que tiene que haber una raza que es, prácticamente igual que nosotros y que están entre nosotros y, y no sabemos imagínate tú, bueno tú, te voy a poner a ti de ejemplo, podría ser un extraterrestre si fueras de esa raza y no nos damos cuenta porque serías prácticamente igual. Ajá. Pregunta Josué, dice ¿tienen sexo masculino o femenino? Vamos a suponer que sí, que son iguales que nosotros, vale que son pues, muy parecidos con unos rasgos muy parecidos, más o menos. ¿eh? Dicho esto, ahora yo voy a hacer otra serie de planteamientos. Alba, si fuesen igual que nosotros, aquí habría pues, un grave problema, porque estarían infiltrados entre nosotros. Con lo cual, podrían estar desde las más altas esferas de nuestros mandatarios, o incluso podrían estar insertados en la sociedad de cualquier país. Imagínate pues, que son como nosotros, ¿no? o que son africanos, que son eh, negros, ¿no? Sabemos que los negros o, o los chinos o, no sé, cualquier tipo de etnia, ¿no? Ya están incluso gobernando, eh, gobernando pues, en algunos países. Hemos tenido al expresidente de los Estados Unidos, que era mulato, no era negro negro, era mulato, pero, bueno, tenía características eh, de la etnia negroide en este caso estarían infiltrados desde los gobiernos, em, gobiernos, empresas y cualquier institución con lo cual sería una invasión silenciosa una de las eh, tácticas que se utilizaban en algunos conflictos armados del pasado de, de, de, de los años 40, la segunda, la primera guerra mundial fue el espionaje el espionaje, esto funcionaba incluso con personas vamos a, a extrapolarlo con personas que eran de origen alemán, nacidos en Estados Unidos. Entonces los propios americanos, estadounidenses, los infiltraban en la sociedad alemana, con lo cual pues, no notaban eh, los alemanes ni tan siquiera cambios en el idioma, ni en el acento, ni nada. Con lo cual esto sería un perfecto espionaje para poder dar información a su respectivo país, en este caso no sería su respectivo país, sino sería a su nave nodriza o, o su planeta o lo que fuese. Esto plantea más cosas, lo que es el espionaje es muy importante, por ejemplo, lo vemos en las empresas, sabemos pues que la empresa, yo qué sé, tal empresa de teléfonos móviles, de celulares, pues que incluso eh, estarían pues encantadísimos de poder adquirir planos y programas y toda la información de ese nuevo modelo que va a salir de teléfono móvil para esta otra empresa, esto es espionaje industrial, y poder incluso copiar lo que sería pues ese nuevo dispositivo que se va a lanzar al mercado para poder o bien sabotearlo o bien mejorarlo, hacer tecnología inversa, que es lo que se... Lo que, se suele, lo que se suele hablar en estos casos de, del tema extraterrestre. ¿eh? Esto sería uno de los procedimientos, pero ahora imaginemos que es una invasión pacífica, pero no le vamos a llamar invasión, le vamos a llamar una llegada. ¿Has visto, has visto la película de la llegada, eh, Alba? Sí, además la vi hace poco, hace tres semanas o así la vi. Ajá. Esta película plantea pues, un serio problema en la comunicación. Sí. Sería uno de los, de los mayores problemas que podríamos tener nosotros eh, con esta película. ¿no? O sea, con, con el significado, el mensaje que nos da esta película, que sería la comunicación. Pero vamos a suponer que nos podemos comunicar con ellos porque, bueno, pues eh, tienen pues, pues, un aparato de cuerdas vocales igual que nosotros y que nosotros podemos comunicarnos con ellos nos escuchan perfectamente y podemos hablar con la boca, no telepáticamente, como muchas personas pueden deliberar, ¿no? Podemos hablar así, de tú a tú. ¿Cómo podríamos pensar, os lo lanzo a vosotros, eh, también que estáis ahí en el chat, os lo lanzo, ¿eh? ¿cómo sería esto de poder eh, comunicarnos con ellos? Es decir, ¿cómo podríamos llegar a un acuerdo? Porque si vienen de otro lugar... Alba, ¿a ti qué se te, qué se te ocurre? ¿Vendrían en, eh, a colonizarnos? A, us ¿A usar nuestros recursos? ¿Vendrían huyendo? ¿Vendrían...? No sé, plantea algo y vamos a ir por esa línea. Pues, si quieres, podemos plantear de que vendrían en Son de Paz, pero aún así, aunque vinieran en Son de Paz, eh, tú piensas, por ejemplo, eh, la gente mayor, nuestros abuelos, o los niños, tú dile, bueno, yo, le digo yo ahora a mis abuelos que han venido los extraterrestres y les da un infarto. Y yo creo que le pasaría a mucha gente mayor, aunque vinieran en Son de Paz. Yo creo que esto causaría un gran impacto que yo creo que mucha gente igual no llegaba a soportarlo, porque aunque vengan en Son de Paz es algo desconocido y que da miedo. ¿Y cómo te fías tú de verdad de que han venido en Son de Paz? Es un contacto que no lo hemos tenido nunca, supuestamente, y no, no se sabe realmente si nos podríamos fiar de ellos o de no. Luego también deberíamos de pensar si todo el mundo, es decir, todos los países, todos los gobiernos estarían de acuerdo en que hubiera esa comunicación o, o esa acogida, ¿no? Hombre, pues la verdad es que si viniesen en ese son de paz, como estamos hablando, como me acabas de comentar, pues sí, se plantearía un gran dilema. Pero ya no solo con las personas mayores, ¿no? Con tus abuelos, ¿no? Como me estás comentando. Gracias a Susi, a, a, a Dreamcatcher, por el donativo que nos ha dado en este directo. Un saludo, un beso para ti, amiga. Gracias. Y eh, supongamos, ¿no? Porque vienen en son de paz y que, bueno, pues vienen de buen rollo. Tendrían que... Esto crearía un conflicto, ¿eh? O sea, viniesen en son de paz o en son de guerra, yo creo que, cre que ambas partes... Ambas, ambas formas, crearían un conflicto, por una cosa muy muy clara, porque ¿a quién pondríamos de dirigente o de representante de la Tierra? Porque aquí claro. se plantean dos cosas, Alba. Una, tendrían, o podrían, mejor dicho, venir a hablar directamente con un gobierno de un país, que puede ser una posibilidad, o dos, pedirían pues un representante de la Tierra. Si hablan con un representante de un país, hablan con el representante de España, pues sabemos que Pedro Sánchez es nuestro presidente y hablaría con estas personas acompañado, evidentemente, pues de asesores, pero asesores de verdad, no los que tiene, sino asesores, para poder hablar con entidades no terrestres. Pero ahora yo planteo, y vosotros, por favor, eh, quiero que interactuéis en, en este directo, ¿A quién ponemos de representante de la Tierra, Alba? ¿Al Papa? ¿Al presidente de Estados Unidos? ¿Elegiríamos un presidente, eh, bueno, un, un, no un presidente, sino un representante para poder hablar con él? Pero, pero una cosa, esto lo que estás diciendo es en el caso de si se hicieran votaciones, pero tú piensas que a lo mejor ante esa situación, eh, bueno, yo creo que se armaría un caos y... Incluso se podría dar la situación de que algún país eh, diera algún golpe de estado, por decirlo de alguna manera, para que me entiendas lo que quiero decir, de, de que dijeran de voy yo. Yo creo que se liaría una buena y a lo mejor, o por ejemplo, por aquí hace poquito por el chat que Josué ha dicho, eh, ya se pondrían los Estados Unidos a ellos mismos. Claro. Pregunta Joaquín González, dice Rafa, ¿crees que se podría comunicar a través de las matemáticas? Lo encuentro bastante probable. Es el lenguaje universal. Es el lenguaje universal. Es un lenguaje universal. Sea como se representen los números o sea como se representen las ecuaciones, la operación y el número sería pues, lo mismo. Simplemente habría que extrapolar que el número 2 fuese otro símbolo, o el número 1 o el número 23, el símbolo de sumar, el símbolo de restar, etc., y se tendría primero que aprender a, eh, a traducir esos números y luego a través de ahí podríamos aprender, eh, nos enseñaría o aprenderíamos cuál es el mensaje. Pero haces un buen planteamiento porque habrían países que no estarían de acuerdo entre ellos mismos. Claro. Tú fíjate el conflicto que, que, que estamos armando solamente porque vienen sí. son de paz. Imagínate si vienen a invadirnos o de guerra. No, no, Vamos, ahora, aquí ahora, se liaría una, ahora, ahora después so, pasamos ahí, ¿no? Ahora pasaremos a ese punto, porque eh, ¿sabes lo que pasa? Me he planteado este directo, porque gracias a, a los amigos que nos siguen, pues eh, ellos hablan de ojalá viniesen, ojalá tal, ojalá cual. Y esto plantea un, un, una, un problema existencial de la humanidad. Quiero poner un ejemplo. Cuando llegaron los europeos, llegaron, no llegamos, porque yo no llegué, llegaron antiguamente los, los, eh, los europeos a América, ahí, pues bueno, es, hubo un desbarajuste, han habido verdades, han habido mentiras, han habido un eh, montón de cosas, pero lo que sí es cierto es que la sociedad, la síntesis, vamos a decir la síntesis, tal y como era, en América desaparece por completo, porque es la, eh, la, la fuerza colonizadora, en este caso, que tiene más tecnología bélica, cuidado, bélica, tiene una tecnología bélica superior, pues coloniza, automáticamente borra esa, esa cultura, por decirlo de alguna manera, en un gran porcentaje, casi en un 100%, no en un 100%, pero en un gran porcentaje, y automáticamente esa civilización colonizadora es la que absorbe todo lo que hay y lo que hace es inyectar su propia cultura. Eso tendríamos un verdadero problema. Porque ahora imagínate que, bueno, pues, estas civilizaciones alienígenas, pues no les gusta el fútbol y no tienen fútbol, o no tienen el juego del ajedrez, o no tienen... Eh, elecciones democráticas o no tienen eh, yo qué sé pues conciencia con los animales o con el planeta porque quizá han venido porque han devastado su planeta y vienen pues por recursos naturales esto plantea un serio problema porque nos absorberían como especie y la cultura de nuestra especie la política se iría al traste aunque las políticas son muy parecidas, porque si observamos las políticas de América antes de llegar los europeos, allí tenían reyes, emperadores, y lo que hacían eran a través de las conquistas, a través de las campañas bélicas, conquistaban tal o cual tribu, o tal o cual pueblo, o tal o cual zona que tenían otra cultura y hablaban pues, con otro lenguaje, y era a través de ahí, con lo cual nos dice la historia podría ser igual una colonización armada pero ahora vamos con esto lo primero que caería sería la economía sería un caos porque sería un caos la economía, o sea la banca quebraría por completo no podríamos sostener un sistema económico como el que llevamos ahora caería porque sería una agresión aunque fuese no pacífica o sea, fuese pacífica, perdón aunque fuese una llegada pacífica pero habría una agresión a la economía habría una agresión al trabajo habría una agresión a la cultura habría una agresión a las religiones a las creencias hay gente pues, que tiene sus creencias y que llegarían estos seres y dirían oye, ¿y estos en qué creen? ¿quién los ha creado a ellos? ¿quiénes son sus dioses? por ejemplo con lo cual la religión llegaría y se transformaría, lo que hay ahora, con la religión que ellos tuviesen. Con lo cual sería coger el planeta Tierra, meterlo en una coctelera con estas entidades y mezclarlo. Sería peligroso. No sé, ¿qué te, ¿qué te plantea todo lo que te estoy comentando? Pues todo lo que estás diciendo, si se diera esa situación, que fíjate todo lo que estamos diciendo de una situación pacífica. Todo lo que estás diciendo, la vida tal y como la conocemos, dejaría de existir. Aquí se, eh, esto sería como una guerra y esto en una llegada pacífica. Y luego, yo no sé si te lo habrás pensado, pero también en el tema de la llegada pacífica podemos pensar también eh, de por sí, cómo somos el ser humano. Eh, te pongo el ejemplo de, de Jesús que llegó y se lo cargaron. Lo mismo haríamos, lo mismo. Nosotros, que vete tú a saber que tenemos muchas ganas de que vengan, pero luego a lo mejor harían lo mismo. Claro, mira, aquí pregunta Tite, dice, pero ¿por qué quebraría? Vamos a poner un ejemplo, no muy, no muy, no muy lejano, cercano, España. ¿Os acordáis todo eso que ha habido con el tema de independencia, por ejemplo, de Cataluña, no? ¿Qué ha ocurrido? Ha habido un gobierno pues, que no ha permitido pues, una serie de cosas, este, este gobierno catalán pues, ha intentado que salieran las cosas como ellos querían, los otros no, los otros sí, manifestaciones. Cortar las carreteras. Si cortas las carreteras, cortas los suministros, cortas el transporte. ¿Por qué digo esto? Porque habrían personas que estarían a favor de, oye, vamos a acogerlos, porque vienen del espacio profundo, vete tú a saber. Y habrían otros que dirían, no señor, este es nuestro planeta, que se vayan. Habría un conflicto. ¿Eso qué hace? Quebrar la economía. Así que, amigo o amiga Tite, no sé si eres amigo o amiga, trate por contestado. Esto causaría un problema. Y la religión, serían los primeros en, op en oponerse. ¿eh? Serían los primeros, aunque dicen, no, bueno, sí, ellos también son hijos de Dios. Bueno, sí, pero si les vas a romper el chiringuito, ¿eh? el money si les vas a romper la economía automáticamente serían los primeros opositores y os digo una cosa la iglesia la fe yo respeto cualquier fe es una cosa el Vaticano es lo que mueve los hilos la economía la gente dice no, el Vaticano no tiene tanto dinero ¿seguro? la renta per cápita no se mide en población es un estado muy chiquitito hay en Italia y eh, es un estado pequeño, están llamando a la puerta, es un estado muy pequeño que en realidad lo que hace es tener pues, una gran economía, ¿vale? Y se mide la renta per cápita por almas, en este caso, no por personas que vivan en el Vaticano. Así que esto pues, plantea pues, un gran problema. Aquí tenemos a mi pitufo, pero cuéntame un poquillo, Alba, cuéntame que lo que tú dices, que tienes razón, los primeros que se pondrían en contra son el Vaticano, porque como has dicho, se les acabaría el chiringuito y luego también tenemos que pensar en la cantidad de gente que hay que es cristiana y, y gente que es muy beata, con todos mis respetos eh, sería mucha gente que estaría en contra eh, aquí entre todas las personas, también a nivel de calle habría también unos conflictos y, y, y un mal ambiente, que vamos. Sí, la verdad es que sí. Ha venido, ha venido mi, mi pequeño a coger su, su balón, ¿eh? una pelota, un balón. <risa> Se ha ido, o sea que lo que habéis oído no son los hombres de negro, era el vikingo de la casa. ¿eh? Bueno, pues esto sería todo planteado de una forma pacífica. Estamos hablando de una invasión. Estamos hablando de una forma, pues bueno, que viniesen y dijesen, oye, nos dejáis estar con vosotros porque nuestro planeta pues, ha explotado, se ha destruido, es imposible, ha habido una devastación natural, ¿no? necesitamos pues, un refugio. La historia nos dice otra cosa. Si fuésemos compatibles genéticamente, que ojo, la Universidad de Oxford dice que sí, no lo digo yo. La Universidad de Oxford dice que somos compatibles. Si fuésemos compatibles porque son tan iguales que nosotros... Sí, me asusté, me asusté porque no se acostumbra a hacer un directo y que me llamen a la puerta. Con los hombres de negro, ya. En el caso que estábamos planteando, más supuesto, porque esto en realidad... Son todos supuestos. La Universidad de Oxford dice que somos iguales. Genéticamente. Bueno, habría un mestizaje. Esto ya pasó. Hace poco leí por ahí a alguien que dijo, no, el neandertal lo, lo destruyó el, el Homo sapiens sapiens, lo destruye. Y no es del todo cierto. Hubo un mestizaje. ¿eh? Hubo un mestizaje. Y los, eh, los más caucásicos, los más blanquitos, rubios, ¿eh? pues eh, están más emparentados con el neandertal que los que son negros, en este caso, en, eh, en África. no Estamos más emparentados nosotros que el africano. Con lo cual, si hubiese una hibridación, supuestamente la historia nos dice que somos creación de los dioses. Con lo cual, Oxford, yo no sé si es porque tienen un estudio genético de algún extraterrestre que hayan cogido o porque todos son suposiciones. Yo esto no lo sé. No tengo ni idea. Pero dicen que somos iguales. Habría una hibridación. Oye, ¿tú sabes lo que esto supondría? La desaparición del ser humano, como lo conocemos. Exactamente. Sería, pues evidentemente, un número, número eh, más pequeño de colonizadores, en este caso, pero la raza humana como la conocemos, al haber el mestizaje, se perdería, que es lo que ha pasado también en América. Al llegar el hombre europeo, el hombre blanco, quien haya llegado, pues ha habido un mestizaje y se ha perdido. Se ha perdido la, es que... la, la cultura. Dime, cuéntanos. No, iba a decir que si vinieran, aunque fuera de forma pacífica, seríamos realmente nosotros los que nos tendríamos, creo yo, los que nos tendríamos que adaptar más a ellos y los que ellos nos invadirían nuestra vida, nuestro mundo, nuestro todo. Claro, a veces podemos pensar que incluso el número de, de llegados, si es inferior, pues nosotros como somos superiores, pues ganaríamos en esa hibridación. Esto es falso, porque la historia nos dice que en América llegaron cuatro. La invasión de América, bueno, la colonización y luego invasión y conquista de América, no fue toda la población europea allí, fueron algunos, lo que pasa es que su tecnología bélica era superior. Y entonces sometieron a los pueblos. Pero ojo, también ocurriría como ocurrió en América, no hubo tal masacre como mucha gente dice, eh? cuidado, sí hubo. Pero lo que sí es cierto es que habían pueblos que estaban enemistados unos con otros y los europeos, que no eran tontos, se aliaban pues, con unos y con otros para destruir aquella, aquel pueblo, o aquel rey o aquel emperador. Hacían alianzas. Esto lo hacía la antigua Roma. Cuando Roma intentaba eh, invadir o colonizar, las Galias, por ejemplo, las Galias no se gana porque el imperio romano llega allí. Y, venga, todos, todos los romanos del mundo, venga, tírale, que no los comemos. No. Hicieron alianzas con pueblos galos para incluso capturar a el caudillo galo, ¿no? Vercingetorix, que es como se le conoce. Y fue a través de alianzas. Lo mismo que ahora. La OTAN, que es la OTAN, un grupo de alianzas. La ONU un grupo de alianzas, ¿no? Pues harían exactamente lo mismo. Pues queremos ir en contra del pueblo más poderoso de la Tierra. ¿Qué harían? Aliarse con otros. Pero esto es un caso bélico, que aún no hemos llegado ahí. Aún no hemos llegado. Pero, bueno, todo esto en plan pacífico vamos a, a hacer un... Eh, ¿Cómo te diría yo? Un, un, eh, un conjunto, por decirlo así, un conjunto... ¿De cómo acabaría esto? ¿Tú cómo crees que acabaría esto? Y pasamos ya al lado bélico. Adelante. Pues yo, en resumidas cuentas, creo que acabaría mal. Mal por todo lo que hemos estado explicando. Eh, primero entre gobiernos políticos y luego también a nivel de calle habrían muchos enfrentamientos, eh, pero si fíjate, eh, te pongo el ejemplo este que lo tené, ha sido hace relativamente poco, todo lo de Cataluña, el independentismo y todo, fíjate si con eso, cómo se pone la gente, imagínate con la llegada de los extraterrestres. Correcto, eso sería, pues, correcto. Pero ahora vamos a hablar de un supuesto de invasión. Que llegase una nave, ¿no?, una nave espacial, y que dijese, señores, tienen ustedes una semana para... Eh, destruir todo su arsenal militar eh, y someterse pues a una invasión serían palabras mayores ¿eh? automáticamente pues todos los gobiernos de nuestro planeta todos, de ¿eh? una forma legítima pues evidentemente habrían algunos que dirían que sí ¿eh? no te pienses que todos dirían que no algunos dirían que sí, dirían oh, oh, total, venga pues que vengan y nos coman y otros dirían que no lo cual se eh, cortaría se cortaría la vida tal y como la conocemos las emisiones de televisión ver tu programa favorito no lo vas a ver en la tele escuchar tu programa favorito en radio tampoco lo ibas a escuchar y desde luego ir a comprar al supermercado pues tampoco irías porque habría un estado marcial se cortaría absolutamente todo y eh, pues la policía tal y como la conocemos, quedaría, por lo menos la policía en Europa, tal y como la conocemos, quedaría eh, relegada a temas muy civiles, pero a temas de planificación y defensa quedarían los militares. Con lo cual los militares pasarían a un primer plano. La fuerza aérea, la fuerza marítima y pues, cualquier ejército de tierra en este caso, ¿no? Dicho esto, dicho esto, lo primero que harían sería una incursión, pues bueno, los satélites, todos al suelo, ¿eh? porque ellos sabrían ¿no? que todos los satélites que hay de comunicaciones y estaríamos incomunicados, tendríamos que recurrir a las ondas, a la comunicación por ondas de radio, tal y como eh, hace, por lo menos en... En Europa en Europa ya sabemos que eh, las televisiones pues, funcionan de otra manera, con, con otro tipo de frecuencias, a través de, de una serie de repetidores diferentes, pero que todo viene por satélite. Todo esto se cortaría, con lo cual tendríamos que volver a la, a la analogía, a lo analógico, para poder comunicarnos. Por ejemplo, un programa de... Una, un, la emisión de un boletín informativo, ¿no? Pues... Eh, no salgan ustedes, eh, eh, hagan acopio de víveres, hagan esto. No te lo podrían dar porque ya los satélites estarían fuera. ¿eh? Entonces, el, ese repetidor no tendría nada que emitir porque si no está el satélite, se acabó. Eso por un lado. Internet, caído. Sabemos que Internet funciona por satélite. Aún pensamos... Eh, en algunas zonas, si sí es verdad, que va por cable, por cable incluso la fibra óptica atraviesa el océano. Entonces, es verdad. Pero lo primero que harían sería atacar nuestras comunicaciones para dejarnos incomunicados. Es lo que se hace en una intervención. Romper toda comunicación entre la población civil, el ejército, y que tú no te puedas comunicar ni tan siquiera llamar al, pueblo, al vecino enfrente llamarlo, oye, que se te está quemando las lentejas, no podrías, porque no habría comunicación. Esto sería una de tantas. Luego harían una invasión a las zonas donde fuese de noche, porque ya sabemos que los conflictos bélicos ya no se llevan de día, con lo cual utilizarían pues, los métodos más sofisticados para poder eh, invadir sería de noche. Por lo cual, nuestro día se convertiría en la noche y nuestra noche se convertiría en el día. Una de, las, eh, una de las cosas que se sabe es cómo mermar a la población, cómo asediar a la población psicológicamente, cómo mermarla. Si tú haces un ataque de día, pues tú te lo esperas, ¿no? Estás pendiente y, y ves si viene un avión, si viene un helicóptero, ¿no? Pero si es de noche... Con las visiones nocturnas y todo esto, o con la, los, las incursiones de artillería, se sabe pues, que, que tú no te lo esperas. De hecho, los grandes bombardeos en la Segunda Guerra Mundial fueron de noche, no fueron ni tan siquiera de día. ¿Por qué? Porque también reduces la visibilidad del invasor. La noche te camufla, tanto por tierra como en el aire como en el mar. La noche te camufla. La oscuridad es una forma de camuflaje el día estás expuesto, con lo cual te vería. Una de las cosas que harían primero no sería atacar, sería, si son como nosotros, como hemos dicho, lo que harían sería infiltrarlos, pero infiltrarlos eh, en instituciones, pero no para que gobiernen, sino para tener información y luego su destrucción. Saber dónde tienes una base, saber dónde hay un cuartel, saber dónde está el armamento... Saber dónde están los víveres, saber dónde está pues, todo el, el abastecimiento que pueda tener el ejército. Pero el factor psicológico es atacar a la población civil. Porque la población civil, si entra en pánico, es un gran problema de retención para el propio ejército. Por lo cual, aquí tendríamos un grave problema. Habría un éxodo. ¿A dónde? ...a las montañas... ...se abandonarían las ciudades... ...porque es donde estarían los núcleos... ...de concentración humana... ...y lo que haría mucha gente es tirarse al campo... ...y cavar un hoyo, como digo yo... ...y hacer galerías subterráneas... ...una de las formas que también... ...intervendrían... ...es a través del subsuelo... ...ya sabéis que todo acto bélico... ...en estos últimos años se han ido desplazando a través de las cloacas y a través de los agujeros del suelo, donde están pues, los, post, la, los cables de teléfono, las cañerías de agua, los sumideros, por ahí también podrían hacer una incursión y obtener información absolutamente de todo y sabotearlo todo. Lo primero que quedaría fuera de combate sería el suministro de agua y el suministro de luz eléctrica, de la electricidad. Y luego el suministro de gas. Evidentemente, todo rastro electrónico, todo pulso, toda, eh, toda onda eléctrica de radio, quedaría fuera de combate. Quedaría fuera. Con lo cual, lo que se busca es una incomunicación y, una, eh, y un corte de suministros de todo tipo, que es aislar. En el momento en que tú aíslas en todos los términos a la población, lo que estás haciendo es asediar, cuando tú estás asediando, pues lo tienes más fácil, pues si no tienes suministros para comer lo que tú quieres es romper ese cerco para ir a buscar alimento Con lo cual tendrían la sartén por el mango estos son procedimientos militares normales, ¿eh? no estamos hablando de ciencia ficción, ni de Rambo, esto sería lo más normal en este caso, lo que haría Dicho todo esto, ¿qué te plantea? Alora, cuéntame. Una pregunta. Todo lo que nos acabas de decir ahora, al principio me suena que has dicho que para que pasara todo esto, ellos llegarían y nos darían 10 días, ¿no? Claro, porque... Eh, nos avisan. Un ataque sorpresa, los ataques sorpresa ya no existen. ¿Por qué? Te voy a decir por qué, porque como hay tanto satélite, tanto radar, tanta observación al cielo por parte de, de aparatos que están custodiando los, los militares, no, el ejército, el espacio aéreo, no, pues no sería sorpresa. Pero sí empezarían con el factor psicológico. Tenéis una semana. Poneos como os pongáis. Pero una semana entramos. Sí, adelante, adelante. Vale. Y lo que has dicho de que habrían muchos países que unos dirían, pues sí, vamos a, a, a caer en la sumisión y otros que no, yo lo estaba pensando conforme ibas hablando y no sería más fácil ante esta situación eh, tan clara ya de invasión que todos los países se unieran y, y, en fin, que defendieran lo nuestro. Yo creo que a lo mejor... Bueno, es mi opinión. Igual ante esta situación, Estados Unidos se ponía ahí en la cabecilla y, y obligaban, a lo mejor, al resto de países para estar con ellos. Yo creo que sería mejor que todos los países se unieran, para, porque si ya directamente agachas ya la cabeza y ya te sometes a la sumisión, pues no sé, habría que intentarlo por lo menos, digo yo. Evidentemente se unirían muchos países. Y de hecho hay, por ejemplo, la OTAN, ¿vale? Eh, no especifica si, eh, si agreden a un país por parte de otro país o si lo agreden desde el espacio. O sea, lo que dice la OTAN es, en el caso de que un país sea agredido por otro, todos van a acudir en su defensa. Eso dice la OTAN, más o menos. ¿Eh? para que nos hagamos una idea, salvo cuatro excepciones, pero más o menos a grosso modo. Aquí habría, pues, una intervención de muchos países. O sea, no es que todos, venga, vamos a unirnos, es que ya hay tratados para eso. La OTAN habla de eso, España, por ejemplo, está en la OTAN, y en el caso de que viniese otro país, no miembro de la OTAN, a invadirnos, la OTAN responde con España. Por eso los, los ejércitos de la OTAN ya no son tan grandes. Pero todos juntos sí son grandes. ¿Eh? Esto también hay que decirlo porque hay gente que piensa que, que no es así. Pero esto funciona más o menos así para que nos hagamos una idea. Pero sí, claro, estarían unidos para poder defenderse y plantar cara. Con lo cual, después de todo lo que he dicho, tú imagínate, y vosotros que estáis ahí en el chat, imaginaos ¿El caos que se montaría? Peor que una guerra mundial. Sí, sería peor que una guerra mundial. No vamos a entrar en detalles porque tampoco vamos a hacer apología de, de, de, de los temas bélicos, mucho menos. Estamos hablando de supuestos y de historia, evidentemente. De cosas que han sucedido en la historia y de tratados y cosas que pre prevalecen en este, en, este, eh, en este instante, ¿no? Entre países, ¿no? Pero, a ver, dice Esteban Altamirano, Rafa nunca responde mis preguntas, voy a preguntar en mayúsculas, pues pregunta en mayúsculas, porque si no en mayúsculas, hijo mío, pues no te puedo leer, ¿eh? Venga, vamos allá. Vamos a ver, Alba, si te parece, ya que hemos hablado tú y yo, ¿qué le plantea a la audiencia que nos está viendo? Todo lo que hemos hablado, yo ahora lanzo una pregunta a vosotros que estáis ahí en el chat. ¿eh? Os lo planteo y quiero respuestas para que los amiguetes que nos van a ver después de este directo, que nos vean en diferido, que también se hagan una idea de lo que estáis pensando. Amigos, yo os lanzo una pregunta. ¿Qué os plantea todo esto? ¿Sería bueno que viniesen los extraterrestres? ¿O no sería tan bueno? No sé. Comentar vosotros. Y te paso a ti la pregunta. ¿Sería bueno o no sería bueno? ¿Pacíficamente o no pacíficamente? No. Yo, por todo lo que hemos estado hablando, para la raza humana no sería bueno ni que vinieran pacíficamente ni mucho menos para invadirnos. No. Sí que nos gustaría, por ejemplo, todos por los que creemos en el fenómeno OVNI todo, y todos estos temas, nos gustaría ver un extraterrestre o que vinieran y que todo, y qué guay pero mmm, yo creo que no sería tan guay ni tan fácil no creo que sea beneficioso No se te oye, está silenciado Ahora, dice por aquí vamos a empezar eh, John Almandoz dice sería bueno dice a nuevas yo lo estoy deseando, vengan como vengan, con verlos me vale morir. Amparo Gutiérrez dice, para mí no sería bueno, Jonathan Fabio López dice, ya es hora que todos abran los ojos y evolucionar, ¿vale? Pero Jonathan, explícanos aquí cómo podemos evolucionar, ¿vale? Yo te lo agradecería mucho, porque así podríamos compartirlo, para que no vaya en este sentido, sino que venga también para acá y aprendamos de ti. Eh, saludos desde Bolivia dice Jonathan Fabio eh, Neko Ari dice yo creo que si vienen dosificadamente podría ser positivo Esteban Altamirano dice yo digo que sí así sea saber la verdad a la fuerza Tatuadictes dice yo creo que ya se sabe y nos están preparando con cuentagotas María Sol, para mí sería bueno debemos acabar con creencias obsoletas dominadoras. Me parece muy buen comentario este. Dice, Malcap, dice, no sería bueno para el sistema de hoy día, según se mire. Ernesto Navarro dice, creo que no se trata de buena, bueno o malo. Interiormente, ¿qué nos haría para evolucionar como especie pensante? Pero eso sí, si fueran son de paz, mejor, ¿no? Pues vale. Si fueran son de guerra, creo que nos dañaría mucho tanto espiritual como material. Sutus dice, si vienen pacíficamente sería bueno para este planeta. Estamos todos muy locos. Eso sí es verdad. Yo creo que sería malo, dice Nelo, lo que has explicado de la llegada de los europeos a América. Bueno, aquí hay división de eh, opiniones. Vale, pero yo quiero preguntaros algo, ¿por qué mezclamos el tema humano, físico, el tema más terrenal, el tema más eh, más contundente? ¿no? ¿Por qué lo mezclamos con el tema espiritual? Si alguien viene en son de guerra, ¿pensáis que habría espiritualidad en esto? ¿O ellos sabiendo que van a destruir el sistema, hay algo de espiritualidad en esto? Ya lo dijo Stephen Hawking. Si viniesen los extraterrestres, no sería tan bueno. La raza humana desaparecería como tal. Lo dijo Stephen Hawking, que ha sido una de las mentes más brillantes de este planeta en estos últimos años. Si lo, dice, lo decía él, que era una persona intelectualmente muy avanzada, ¿por ¿quién soy yo para negarlo? ¿O rebatirlo? No sé, pregunto. ¿Eh? esto yo lo dejo en el aire. Pues bien, ahora llevamos un ratito, lo vamos a dejar, yo creo que hay diversidad de opiniones, como todo, eso es bueno, que haya diversificación de opiniones, que haya pues interacción con el público y que realmente pues que cada uno tenga una opinión sobre este tema. Yo si nos no parece mal, me gustaría que Dejaréis los comentarios aquí abajo, en los comentarios, en comentarios un poquito, y que esto fuese en dos sentidos y que expongáis vosotros qué opináis de todo esto. La misión de este canal es dar a conocer lo que vosotros pensáis, no solamente la información que se da desde este lado, sino que vosotros también sois importantes. Pues bueno, Alba, ¿alguna conclusión final antes de irnos y nos marchamos? Nada, la conclusión, lo que acabamos de decir hace nada, que no, no sería bueno. Aunque hay mucha diversidad de opiniones, lo que has dicho de, de Stephen Hawking, no. Porque mira, fíjate, te voy a poner un ejemplo súper fácil, tú fíjate cómo se pone la gente con temas de fútbol. Si la gente ya se pone así, que se pelean y de todo por cosas de fútbol, mira por, por temas más... Que además son desconocidos. No, ya no solo por el fútbol, sino por este tema. Hay disparidad y <coughs> diferentes opiniones. Ya no con el fútbol, sino ¿eh? ya con este tema. Sí, pero, pero te, te pongo el ejemplo de fútbol, de que el fútbol a fin de cuentas viene a ser una tontería, para que me entiendas. Pues sí, la verdad, y dice Fina me dice que yo creo que no conocemos lo suficiente sobre extraterrestres, sobre todo yo, no sé, ni tú ni nadie, Fina, no conocemos prácticamente nada del tema extraterrestre, ¿eh? nada más que podemos escuchar a personas que ellos mismos se autodenominan contactados, pero que cuando les pides una prueba no te la saben dar. A mí me han contactado personalmente varias personas que yo creía que era serio, que me vendían, que me iban a dar una prueba y que luego eh, se han diluido en el tiempo y yo he preguntado y no ha habido contestación. Con lo cual yo hasta el día de hoy no tengo una prueba tangible. La cultura y la civilización nos dice que sí, que hubieron dioses, que vinieron del, del cielo, del espacio. Muchas, muchas civilizaciones hablan de esto. Pero civilizaciones distantes en el tiempo y en geografía y culturalmente, y en el idioma, y que era imposible que a través de... se, se pudiesen comunicar. Pero no tenemos pruebas. Por lo menos yo no tengo pruebas. Con lo cual, al final, le vamos a dar un, un fuerte abrazo y un, y un saludo por esta reflexión. Así que, Alba, cuéntanos dónde te podemos ver... Pues me podéis ver en Clásicos del Misterio. Anoche tuvimos un directo que estuvo muy chulo sobre las caras de Belmez. Eh, aquí pues cuando me invitas y vengo encantada a colaborar contigo y también me podéis encontrar en mi página de Facebook que se llama Historias al Alba y bueno y si me queréis escuchar en vez de verme aquí en YouTube me podéis encontrar en mi podcast Historias al Alba en iVoox. Pues muchas gracias Alba, ya sabéis, suscribiros a su canal, es gratuito, eh, no hay que pagar y nada, yo por mi parte agradeceros a todos la asistencia que hayáis venido. Eh, queríamos hacer este directo porque son muchas las preguntas que tenéis y muchos los planteamientos. Evidentemente lo que hemos dicho aquí pues, no se ajusta a todo, pero bueno, podemos charlar y debatir sobre este tema. Así que yo amigos, gracias Alba, gracias a vosotros. ...por estar aquí, gracias por el donativo Susi... ...y como siempre, aquí estamos... ...para lo que haga falta, sobre todo... ...comentar aquí abajo, por favor, es muy importante... ...así nos ayudáis al canal... ...pues a crecer y a que se pueda difundir... ...pues en otros sitios también... ...si os ha gustado, pues ya sabéis... ...compartirlo, darle al like... ...todas esas cosas que suelo pedir... ...que aunque dicen, eso no se pide... ...pues sí, yo lo pido, yo soy así de rebelde... ...y así de atrevido... ...así que chicos, nos quedamos con esta portada... Llegada de extraterrestres a la Tierra, ¿cómo será? ¿Tú cómo crees que será amigo? Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa.